Estos son los fragmentos platónicos, son los fragmentos de piel, de ideas, de pensamientos que voy dejando por allí regados en el mundo Estábamos hablando esta semana de lo que es el self-awareness porque estaba leyendo unos artículos en estos libros que se los recomiendo muchísimo Son libros de la revista Harvard Business Review y este, ellos compilaron en estos libros eh, artículos de inteligencia emocional Precisamente, yo estaba hablando hace dos días de un artículo escrito por Tasha Eurek sobre cómo cultivar mejor el self-awareness. Y una de las cosas era preguntando qué y no cómo. Sin embargo, yo quedé un poco trastornada con esa idea y les hablé en Instagram de ello, pero no la tenía, digamos, como muy madurada la idea. Así que hoy quiero intentar ponerlo de una manera un poco más comprensible. Y definitivamente creo que no va a funcionar la cosa en YouTube. Así que no importa, seguimos aquí en paralelo, no importa. Hay un señor que me gusta mucho, que no, no, nada, nada, nada que me gusta físicamente, pero me gusta mucho y se llama Simon Sinek. Él tiene una teoría que llama el Golden Circle o el círculo dorado, y es que nosotros vamos como en un, unas, como como si, imagínense una diana, ¿sí? un target de eso cuando uno está haciendo algo y flecha, en el medio está el por qué, luego está el cómo, y luego está el qué, porque él dice algo así que todo el mundo sabe más o menos qué hace y cómo lo hace, pero que el por qué es lo más intrínseco, lo más que tenemos dentro. Esta señora entonces dice, oye, deja de preguntarte el por qué Deja de hacer esas introspecciones tan largas Y concéntrate en el qué Sin embargo, yo no estoy del todo de acuerdo con esta señora Y definitivamente esto fue yo, así que voy a seguir por Instagram hoy Y entonces, este, bueno, me quedo con el micrófono, pero no importa eh, Ya cierro, bueno, en fin, se me perdió el trípode, Pero no importa, eso no les importa a ustedes Así que esta señora dice, oye, no te quedes preguntándote el por qué, porque te vas a quedar rumiando aquí en cosas que no te van a servir para tomar acciones. Y es importante eso que ella dice porque a mí me parece clave el que seamos capaces de actuar, el que seamos capaces de tomar decisiones, tomar acciones. ¿Por qué? Porque no podemos ser nuestras circunstancias, sino el conjunto de nuestras decisiones, porque eso es lo que nos lleva a la acción. Sin embargo, yo pienso que extendiendo un poco esto más allá, yo diría que todo tiene su momento. Y especialmente para los multipotenciales, creo que esto del self-awareness es clave. Y les digo por qué. Justamente estoy leyendo uno de los primeros artículos que se escribió de, bueno, la primera persona realmente que sacó el término de la multipotencialidad que se llama Ronald Frederick. Él lo sacó más o menos en los años 60. Luego esto se viene pues trabajando de otra manera y es Emily Wapnick la que, digamos, populariza el término de multipotentialite en vez de multipoten... eh, ellos eh, Este tipo decía multipoten... multipotentialite, algo así. Entonces... Este tipo dice que nosotros tenemos que estar ready, tenemos que estar preparados para escoger qué es lo que vamos a hacer. No solo se trata de saber qué vamos a hacer en el momento de elegir nuestras carreras, sino también se trata de estar preparados cuando vamos a elegir nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque el multipotencial no funciona de la misma manera que funciona un generalista, no funciona de una manera tal que va progresando en la carrera a medida que pasa el tiempo, sino que funciona de manera tal que él va abriendo su eh, Digamos que su área de conocimiento, su alc el alcance de su conocimiento de una manera más horizontal, no de una manera vertical. Y eso es lo que no encaja en este mundo, porque mientras más te especializas, más puedes subir en una empresa y más compensación económica puedes recibir y más reconocimiento también puedes recibir. Entonces ese es como el dilema de los multipotenciales. Por eso yo diría que el Golden Circle de... Simon Sinek para nosotros funciona al revés y me voy a tirar una aquí este de muy al revés ¿por qué? Porque para mí el autoconocimiento, conocer nuestro por qué. El autoconocimiento básicamente lo que nos da es la oportunidad de conocer el por qué hacemos las cosas. ¿Cuáles son esas motivaciones que están detrás de tus acciones? ¿Cuáles son las motivaciones que van a alimentar tus acciones de manera tal que tú te sientas pleno y en armonía con lo que haces? Porque al final de cuentas, señores... No todos aquí vamos a ganar un premio Nobel, no todos aquí vamos a, a no sé, a ser millonarios y exitosos y eso es lo que nos ha vendido la psicología positiva de que todos somos especiales y todos somos esto y todos somos aquellos. En la vida ordinaria, en la vida en que se hacen cosas normales y ordinarias, también hay armonía, también hay felicidad y también hay éxito. No tenemos que vivir en una película de Disney, no tenemos que vivir persiguiendo estrellas, porque quizás algo que sea un poquito más terrenal, ¿sí? Está también a nuestro, está un poquito más a nuestro alcance. Y no solo que esté más a nuestro alcance, sino que realmente nos va a hacer un poco más felices. Y yo voy a poner un ejemplo muy drástico aquí. Pero creo que es un ejemplo que choca y por ese choque ilustra bien la situación a lo que me refiero. Y es que muchas veces cuando nosotros pensamos en nuestra primera vez sexual, Estamos imaginándonos una película de Hollywood y a veces ni siquiera saben cómo ponerse un preservativo y, y, se, y se va para allá y se va para acá y se rompe y, y, y entonces no todos estamos así con la piel tersa y la luz de la ventana que nos cae, no, es, es Messi, es, es desastroso, uno suda, hay fluidos, hay una serie de cosas que son parte de la realidad, que no se ven en las películas y están allí y son buenas. Y es parte de una cotidianidad que también tenemos que vivir. No tenemos que buscar las experiencias perfectas para ser felices. No tenemos que buscar ser millonarios, tener mil carros, tener eh, mil viajes. Esa no es quizás tu felicidad. Puede ser que sea tu felicidad, está bien. Pero ponte a pensar un poco en tu por qué. En esta autoconciencia, en este autoconocerte. Y después mira las otras cosas. Entonces el, el Gordon Circle, Luna... Luna, Luna, ven a saludar, ven, y sí, Luna está hoy como siempre. Eh, esta teoría del círculo dorado de Simon Sinek que va el por qué, el cómo y después sube al qué, para mí en los multipotenciales es un poco al revés. Ven aquí, ven aquí porque si no tú me vas a dejar hacer esto. Hola, me llamo Luna y soy una ladrona adicta. Yo soy adicta a ladrarle a la gente ¿Ok? Sí, yo soy adicta a ladrarle a la gente Quiero hablarles, quiero decirles muchas cosas hoy Pero eh, esta señora no me va a dejar Así que bueno, me quedo aquí tranquila Hablando con ella ¿ok? Entonces, el Golden Circle de este Simon Sinek Que va del porqué al qué Yo lo voltearía para los multipotenciales Y es que para nosotros es muy importante Embarcarnos en un porqué antes de ir al qué, y eso también es algo que se refleja en el libro de Emily Wapnick en donde ella dice que los pilares de la multipotencialidad son el dinero, la variedad y el significado si nosotros no tenemos un significado claro de las cosas que estamos haciendo entonces yo creo que nos estamos un poquito embarcando hacia un fracaso que el fracaso no es necesariamente malo pero yo me refiero aquí más a un fracaso de frustración de realmente hacer cosas que no son las cosas que a mí me van a producir esa plenitud y esa armonía. Por eso para mí todo esto de la autoconciencia y el autoconocimiento en el multipotencial sobre todo es algo fundamental. Y nosotros tenemos que partir de esa motivación para realmente embarcarnos en un qué y en un cómo de una manera en la que no vayamos directo a un estado de frustración y de depresión. Hay muchísimas pruebas de los multipotenciales, deprimidos, frustrados y todo este tipo de cosas. Y yo creo precisamente es porque no nos damos a la tarea, no, no, nos, no nos permitimos ese tiempo, no nos permitimos esa inversión de autoconocernos, de detenernos un poquito y dejar de perseguir estas cosas que nos venden como la felicidad Estas cosas que nos venden culturalmente como, como las cosas que tenemos que alcanzar Realmente ahora yo me pregunto ¿Cuáles son las cosas que yo quiero alcanzar? Que yo deseo alcanzar Las mías No las que me impone una familia No las que me impone una sociedad No las que me impone una visión... De, de fantasía de lo que debería ser o no la vida, entonces bueno con esta idea los dejo, vamos a seguir hablando de esto porque creo que es algo bastante interesante, voy a tratar de, eh, digamos, va, ver cómo se podría experimentar esto del Golden Circle de Simon Sinek, eh, si no han visto su charla TED se las recomiendo mucho, eh, Creo que se llama algo de guay. Pero bueno, se las puedo mandar si les interesa. Y bueno, si logro poner esto en YouTube, que es la idea al final, porque YouTube no me deja hacerlo directo, eh, les, voy a, les voy a poner los links. Así que me despido en este viernes. Que tengan un feliz fin de semana. Descansen. Alégrense. rumben, Hagan lo que los haga felices y plenos. Gracias por escucharme. Luna también se despide. Luna, ¿vas a decir adiós? No, no quiero, ya no quiero. No. ¡Feliz fin de semana! ¿Cómo se termina esto? Nunca sé cómo se termina esto.